Comenzamos un nuevo módulo y un nuevo gestor, el gestor Mendeley. En esta primera unidad vamos a ver características, funciones e interfaz. La interfaz de Mendeley es muy parecida a, a la interfaz del programa Zotero. Mendeley también ha escogido esta forma de de colocar la información en tres columnas, columna de la izquierda, carpetas o colecciones, columna central con las referencias y columna derecha con los metadatos. Mendeley es un gestor de referencias clásico, pero también es mucho más. Es también un gestor de referencias sociales, esa parte la tiene muy desarrollada. Funciona sincronizando una versión local que tenemos que bajarnos desde la página de Mendeley. Es gratuito y aunque ha sido adquirido recientemente por el Sevier, pero es gratuito. No sé si en el futuro a los suscriptores de bases de datos de Sevier, lógicamente, se les dará más funcionalidades. Entre sus. Creadores, inversores y desarrolladores está la Universidad de Cambridge, la Universidad de Hopkins y también m, creadores de desarrolladores del programa Sky. Tiene su sede en Londres y fue creado en 2007. Como cualquier gesto bibliográfico, se puede almacenar documentos, crear bibliografías, tiene su plugin para citar en Word. Y, sobre todo, podemos, desde, mejor desde la, la versión web, colaborar, difundir y descubrir documentos. Crear nuestra propia red de colegas como si fuera un gestor de referencias sociales. Explora tendencias de investigación y es una buena alternativa para el factor de impacto. Tiene un excelente módulo de estadísticas donde, gracias a él, podemos ver los documentos más leídos, hay que etiquetar los documentos y se pueden hacer búsquedas por categorías, grupos. Y ya iremos viéndolo en las siguientes unidades. Extrae los metadatos de los PDF. Podemos tener documentos PDF en una o varias carpetas de nuestro ordenador. Los podemos incorporar al gestor y si tienen metadatos nos va a subir los documentos con sus campos ya de autor, título, etcétera, como hemos visto también en Zotero. Tiene un visor para los PDF, donde vamos a poder hacer anotaciones y comentarios. Funciona sincronizando ordenadores y dispositivos. Y lo que se pretende hacer en con Mendeley es compartir documentos con colegas y se pueden integrar referencias en blogs. Para importar referencias desde Internet tiene un, un plugin que se llama Web Importer y se complementa, porque no es tan potente la, la importación como hemos podido ver en Zotero, se complementa muy bien con Zotero y Say you Like. Tiene una excelente gestión de grupos y podemos ver gracias al módulo de estadísticas eh, hacer eh, búsquedas por documentos y autores. Otra cosa que tiene también eh, una funcionalidad también fantástica es la posibilidad de tener el perfil actualizado. Tiene una carpeta por defecto que se llama Mis Publicaciones, ahí tendremos el investigador tendrá sus publicaciones y eso se refleja en el perfil del investigador que aparece en la, en la, la versión web, con los documentos ordenados por tipo de documento, de, por tipo de documento eh, artículo de revista, capítulo de libro, y eh, esa página web, pues se puede ese enlace al perfil, se puede integrar en una web personal, por ejemplo, o utilizarlo para un currículum. Actualmente en Mendeley se encuentran más de 35 millones de documentos y tiene eh, miles de estilos de cita de las distintas revistas, como hemos podido ver en, en, en Zotero, porque tiene también una base de datos TSL. Tiene un giga de almacenamiento en línea gratuito, que permite automáticamente realizar copias de seguridad y sincronizar la biblioteca a través de escritorio web y móvil permite sincronizar varios equipos se puede instalar en, en un número ilimitado de equipos y es multiplata multiplataforma, o sea, funciona con Mac, Windows y Linux Manera de funcionar Bajar, nos tenemos que bajar la versión local en cada equipo que queramos y podemos ver que automáticamente se está sincronizando la versión local y la versión web. Muchas gracias, seguiremos viendo Mendeley y las siguientes unidades.